Estamos, seguimos revisando información. El consorcio suizo alemán presentó al gobierno su propuesta financiera para la ejecución del corredor ferroviario bioceánico de integración. Por otro lado, España expresó su interés para financiar este proyecto. El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer que el consorcio suizo-alemar presentó al gobierno su propuesta financiera para la ejecución del corredor ferroviario bioceánico de integración. Por otra parte, España expresó su interés de financiar el mismo. Evidentemente, la anterior semana nos han hecho llegar ellos una propuesta, ya de manera formal, el día jueves. Nosotros estamos solicitando algunas complementaciones a esta propuesta que nos han hecho hay algunos temas que se tienen que aclarar yo estimo que hasta la siguiente semana nos van a o esta semana nos van a complementar toda esa información recordemos que el consorcio europeo verificó los estudios de factibilidad del proyecto para que en base a un análisis de sus expertos se pueda establecer conclusiones y sugerencias sobre las acciones y seguir para su ejecución ellos proponen una primera ejecución desde el tramo de bulobulo Bulo hacia Villa Tunari y paralelamente hacer un estudio desde Villa Tunari hacia eh, Cochabamba porque hay que prácticamente superar alrededor de 2000 metros, 2.400 metros sobre el nivel del mar que tiene que prácticamente trepar el tren y hay que ver esa solución, tiene que ser una solución muy bien pensada españa propuso financiamiento a bolivia para su ambicioso proyecto del corredor ferroviario bioceánico de integración que permitirá articular puerto brasilero de santos en el atlántico con puerto peruano de hilo en el pacífico propuesta que está siendo evaluada empresas españolas también nos han hecho llegar una propuesta para la construcción del tren es un tema que hay que debatirlo le, le, se mencionan varias oportunidades que esto tiene que ser sometido a una evaluación tanto del ministerio de obras por la parte de infraestructura la toda la construcción y hay que ver también el tema eh, posible de financiamiento, de inversión que también está dentro de la propuesta. Entonces eso será sometido más adelante a una, a un, a una revisión. Bolivia juntamente con Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay impulsan la ejecución del corredor ferroviario bioceánico de integración para unir la región. Además Alemania, Suiza y Reino Unido respaldan dicho proyecto.